Aunque te soy sincero, no he hecho más temas personalizados porque las versiones anteriores eran versiones betas y no cargaban los temas personalizados. Pero ahora sí, y en los próximos días te voy a sacar en un nuevo video más temas personalizados que ya me puedes ir pidiendo en los comentarios. Porque como sabes me leo todos los comentarios, entonces lo descargas aquí directamente del Mediafire. Ah, pero lo primero que vamos a hacer...